La transformación de la Ruta 34 en autopista es una obra estratégica, eh, no solamente de seguridad vial, claramente de seguridad vial, por todas las, las bueno, la, los accidentes y las vidas que se ha llevado este, esta ruta, sino además también nosotros siempre hemos denominado esto la autopista de la producción, porque vincula claramente nuestros... Este, nuestras ciudades, nuestros pueblos y, y, y nuestros sectores productivos eh, tanto industriales eh, comerciales como agropecuarios y, y hoy estamos en condiciones como consecuencia de la, de la gestión de, del gobernador y, y de la gente de vialidad y la decisión del, del gobierno nacional de, de que ese tramo se pueda llevar adelante es, es un sueño que, que se va a cumplir una promesa que el gobernador había tomado de decía sí, sí, llevar adelante esta obra y que el ministro Gabriel Catopodis este, lo ha dicho de que iba a hacer todo lo posible de poder este, sacar esta obra adelante, que había, estos son 16 kilómetros de 7 mil millones de pesos la obra, contamos con nueve puentes, es una obra muy importante. Digo nueve no puentes porque hay puentes que son dobles. El ritmo de obra que tenemos hoy creo que este, mucha gente era impensado poderlo. Pero bueno, gracias a las gestiones que se han hecho en conjunto con el gobierno provincial a nivel nacional, hoy eh, podemos decir eh, que la autopista este, ya no pasa a ser un sueño, sino que ya casi pasa a ser la, la realidad. Una obra realmente estratégica para, para Rafaela, para el departamento, para casi más de 200.000 personas y que fruto de esa gestión, eh, el actual gobernador Perotti junto con muchísimos otros funcionarios allí cuando se tuvo que recorrer para que varias provincias para hacer realidad lo que significaba los casi 60 kilómetros de autopista. Y sabemos que hemos tenido muchos inconvenientes, que hubo muchas reuniones, muchas reuniones con presidentes comunales, con productores, porque se tenía que solucionar los ganamientos, las autorizaciones de paso, pero bueno, eh, creo que con, con voluntad, con acción, con gestión, eh, a veces se consiguen estas verdaderas obras estratégicas, que va a ser un antes y un después, más de 30 localidades y ciudades, y ni que hablar de toda la provincia de lo que es el norte, eh, va a poder usufructuar estos 60 kilómetros que nos van a comunicar, no solamente por vía de autopistas a Santa Fe y Rosario, sino hasta Buenos Aires.